¿Qué tal? Buenos días. Gracias por vuestra asistencia. El motivo de esta rueda de prensa es valorar o calibrar qué tipo de acciones podría iniciar el Ayuntamiento para mitigar los precios de la subida de la energía, de la luz y de los combustibles. Estamos asistiendo estos días a afirmaciones tanto por el alcalde Azcón como por el señor Serrano atribuyendo a, esta, a una subida que ha sido inesperada para todos los ciudadanos de hace de un año para aquí, atribuirle al anterior Gobierno la culpa de, de, de que ahora el Ayuntamiento esté pagando más, cuando a todos los ciudadanos de a pie, desgraciadamente, nos toca hacer frente a, este, a, esta, a esta subida desmesurada de precios que tiene mucho que ver con cómo se regulan los precios en el mercado eléctrico y cómo la, los grandes operadores... Y el monopolio o el oligopolio eléctrico está obteniendo unos beneficios inconmensurables. Otro que os queremos plantear es que del el Ayuntamiento, como institución más próxima a la ciudadanía, sí que puede hacer una función pues, ejemplar a la hora de dar orientaciones y de tomar medidas que permitan, de alguna forma, paliar esta situación tan dramática para tantos hogares. ¿no? Sería fundamental actuar en el ámbito del transporte, porque nos encontramos que muchas, mucha gente se encuentra obligada a coger el, el vehículo para acudir a, su, a sus empresas, para ir a trabajar, y la mejor fórmula tal vez para, para evitar esto sería incentivar el transporte público. El transporte público, pensamos que el establecer un bono, un 50% de reducción en el bono mensual del, del transporte público permitiría a la gente, pues por un lado, el recuperar esa caída que hubo antes de la pandemia en el uso del de transporte público y tomar medidas de, de, de, como, como ha podido adoptar Nueva Zelanda, que es similar a, a la que os proponemos ahora. También mejorar las frecuencias de los autobuses en, en acudir a los polígonos, ¿no? para que pudieran facilitar ese acceso a los, al trabajo y que poder dejar el vehículo privado en casa con todo el coste, que supone ahora la gasolina o el diésel. ¿no? También medidas con, de potenciación ¿no? de la, del uso de la bici o de, los, o de los patinetes. Para eso hay que hacer más carriles. Hace unas semanas denunciábamos que este ayuntamiento no había hecho más que 90 metros de carril bici. Ahora le van a llegar 1,2 millones para construcción de nuevos carriles vía Unión Europea. Pues bueno, pensamos que es momento de tomarse con, ese, con seriedad este, este aumento de los carriles de bici, pero también su, su mantenimiento, ¿no? invertir en mantenimiento. Y planteamos también con relación al, a la bicicleta el, el, la posibilidad ¿no? de hacer un estudio piloto en el que se planteara su utilización desde un punto de vista de, de ciclologística, es decir, de que pudiera ser un mecanismo de, de transporte de mercancías de última milla en los barrios, incluso estudiar la posibilidad de que eso pudiera servir para, a través de cooperativas, pues emplear a, a gente o a gente joven de, de los propios barrios en, en esa en, en esa distribución de, de mercancías. Y también, como no, digamos desde el principio de la legislatura, hablando de las oficinas de asesoramiento en materia energética, que puede puede servir tanto para dar orientaciones a la ciudadanía en materia de ahorro como también para informar sobre el autoconsumo a través de la colocación de placas fotovoltaicas en, en azoteas y en tejados de comunidad ¿no? y dar a conocer pues, las medidas de este ayuntamiento en orden a, pues, a rebaja de impuestos existentes para aquellos que se instalen esas placas. Es decir, que hay todo un trabajo pendiente por este ayuntamiento para hacer frente a, a esta grave situación de subida de precios en lugar de estar por aprovechándose de alguna forma las culpas unos unos a otros no yo creo que, que hay que ser positivo hay que dar hay que tomar medidas y hay que hacer también un trabajo que sirva a futuro para ir modificando estas formas de movernos en la ciudad y de potenciar ya no solo la, el, el sobre todo el transporte público no aparte de la necesaria peatonalización y poder andar dignamente por nuestras calles, ¿no? Pero el transporte público a través del bus y de usos alternativos como la bicicleta o el patinete pueden ser en estos momentos clave para, para poder mitigar de alguna forma esa subida de precios en la gasolina y el diésel. ¿Sí? Sí, yo quería preguntar, en el caso de, del autobús, entiendo que se realizaría solo en el bono, la propuesta es en el bono mensual o, o trimestral, sí, sí, sí, no sí, en una, billetes individuales. Exacto, sí, una, una reducción en el, en el bono mensual del, del autobús. Y luego, por otro lado, en el, en el caso de transportes de, de mercancías de última milla, no sé si hay algún ejemplo ya en la ciudad, eh, ya no a nivel municipal, sino en algún barrio de, de algún proyecto similar que se esté realizando, o hay ejemplos de otras ciudades que ya se esté realizando algún proyecto de este tipo. Pues yo te, te podría hablar de, cu de cuando comentábamos en, en la anterior corporación de, de que podían ser utilizados desde polígonos industriales, como el propio polígono de Gullada, podía ser un, un centro también de, de investigación y de utilización de los vehículos eléctricos y podía servir también para… Bueno, para, para, también para estudiar un mapa de locales en la ciudad que pudieran servir para esa distribución de productor de, de última milla ¿no? eso está aún aquí lo tenemos un poco pendiente de, de estudio y de, bueno, y de que el gobierno suma también medidas en esta línea ¿no? que impidan el que permanentemente furgonetas tenga que estar con todos los problemas de aparcamiento en, en los barrios pues, pues, dificultando mucho es eh, la peatonalización de, de esos espacios. ¿no? Hay, hay, hay experiencias en otros, en otros países, pero yo creo que, que no, hay, no hay ningún problema en ir implementando aunque sea a través de, de proyectos pilotos este tipo de medidas. ¿no? ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.